Muy buenos días, con la venia de nuestro Ministro de Economía y Finanzas Públicas, vamos a dar inicio a la firma del programa Fiscal Financiero 2023. En ese marco, voy a, a saludar a nuestro Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. De la misma manera, nuestro presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojasolo. Por supuesto también saludar a nuestras autoridades presentes, a nuestros compañeros de la prensa, también bienvenidos. Ya para iniciar este programa, vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojasulo. Bien, muy buenos días a todas, a todos. En principio, saludar a nuestro hermano Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas, a Juana Jiménez, viceministra del Tesoro y Crédito Público, a Johnny Morales, viceministro de Política Tributaria, a Ibede Espinosa, viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, a Senón Marmani, viceministro de Presupuestos y Contabilidad Fiscal. También quiero saludar a Oscar Fesufino, vicepresidente del directorio del Banco Central de Bolivia, a Zubenticona, gerente general del Banco Central de Bolivia, al director de la ASFI, a Reinaldo Yujra a Pamela Troche, directora ejecutiva de la UIF, a nuestros directores del Banco Central de Bolivia, representantes de la Comisión de Planificación Económica de la Asamblea Legislativa, gerentes, subgerentes del Banco Central, presidentes, directores de entidades descentralizadas y bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, representantes de organizaciones sociales, invitados especiales y también a todos los compañeros de la prensa. Hoy firmamos el Programa Fiscal Financiero 2023 que fija el rumbo de nuestra economía para la presente gestión y señala el camino que debemos recoger para lograr los objetivos que fortalezcan el modelo económico, social, comunitario y productivo, asegurando así la estabilidad y el bienestar del pueblo boliviano. Las principales metas y proyecciones de la economía boliviana están descritas de manera transparente en el Programa Fiscal Financiero 2023, que establecen, operativizan y cuantifican las políticas que seguirá el Gobierno Nacional para garantizar a los bolivianos certidumbre en el manejo de nuestra economía. Cabe marcar que en el marco de las políticas del Estado plurinacional el artículo 2 de la ley 1670 y los artículos 327 y 328 de la Constitución Política del Estado establecen las funciones y atribuciones del ente emisor y determinan la elaboración de manera soberana de la política económica y monetaria, la cual es realizada por técnicos bolivianos pensando en la construcción de una economía con alto contenido social para mejorar la calidad de vida de todos. Debemos de afirmar que las políticas económicas de nuestro gobierno están orientadas a construir un país digno y soberano y no responden al dictamen de organismos extranjeros ni a condicionamientos que supongan la subordinación de nuestro Estado. La suscripción del Programa Fiscal Financiero 2023 nos permite también recordar que como parte de las atribuciones establecidas por la Constitución al ente sector, el Banco Central de Bolivia cumple con la aplicación de políticas monetarias y cambiarias que garantizan el poder adquisitivo de la moneda nacional y contribuyen a la estabilidad macroeconómica que hoy por hoy se constituyen en patrimonio de los bolivianos. De esta manera, el Banco Central de Bolivia tiene sus funciones principales, la elaboración del programa monetario, que es el instrumento que anualmente le permite implementar sus políticas teniendo como finalidad el mantener el poder adquisitivo interno de la moneda nacional y contribuir al desarrollo económico y social del país. En efecto, los objetivos de inflación y crecimiento junto a las metas cuantitativas que se establecen en el programa monetario, como el crédito crédito interno neto, el crédito interno neto al sector público no financiero y también las reservas internacionales netas son resultado de un ejercicio de programación macroeconómica cuya característica es particular respecto a otras economías y que hoy por hoy se aplican de manera exitosa en nuestro país. Adicionalmente un aspecto propio del Programa Fiscal Financiero Boliviano es la coordinación de las acciones monetarias y fiscales. No debemos olvidar que las políticas monetarias y fiscales son diseñadas e implementadas con responsabilidades diferentes, cada uno de los cuales tiene limitaciones, restricciones y también incentivos, por lo que una coordinación efectiva entre el Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas permite lograr los objetivos de manera eficiente. También se debe resaltar que este trabajo de programación macroeconómica se logra con profesionales bolivianos que además de tener valores éticos institucionales tienen el conocimiento especializado y la experiencia para realizar los ejercicios macroeconómicos necesarios para elaborar este programa fiscal financiero es un programa hecho por bolivianos para bolivianos. En este marco, el ente emisor continuará apoyando y acompañando el modelo económico, social, comunitario, productivo que viene implementando con éxito el presidente del Estado, Luis Alberto Arce Catacora y que para esta gestión se plantea profundizar el acceso el proceso de industrialización con sustitución de importaciones, consolidar la reconstrucción económica del país, fortaleciendo al sector productivo nacional. Tomando en cuenta un contexto internacional adverso y los factores internos que se traducen en acciones de hecho que perjudican el normal desenvolvimiento de la economía, y buscan frenar el crecimiento económico y a su vez socavar, minar el modelo económico social comunitario productivo, Bolivia, a pesar de todo ello, mantiene la tasa más baja de inflación en la región y continuará por la senda de crecimiento. Por lo tanto, el programa fiscal financiero 2023 da certidumbre a los diferentes actores actores económicos en nuestro país y un decidido impulso a las políticas de desarrollo nacional. Y en este marco, la política fiscal continuará con su rol de promotor de la inversión pública en los sectores productivos estratégicos a fin de fortalecer la industrialización e impulsar la actividad económica. Asimismo, seguirá con su función de redistribución del ingreso, fortaleciendo principalmente a la población más vulnerable con el propósito de mejorar la demanda interna. A su vez, la política monetaria continuará velando por mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda para contribuir al desarrollo económico y social del país, implementando diversas medidas orientadas a mantener los niveles adecuados de liquidez, contribuyendo a preservar la estabilidad económica. De la misma forma, la política cambiaria seguirá centrada en preservar el tipo de cambio, reforzar el proceso de estabilización de la inflación y resguardar la bolivianización de la economía nacional. Las proyecciones económicas previstas en el Programa Fiscal Financiero 2023 demandará mayores esfuerzos de todos los actores de la economía. Tengan por seguro que el Banco Central de Bolivia, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, trabajará de manera denodada para lograr las metas que nos hemos propuesto como gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, presidente. Recordarles que este acuerdo se formula de manera soberana con políticas macroeconómicas coordinadas, sin gerencia externa, con el fin de mejorar la calidad de vida y el vivir bien de las y los bolivianos. Ahora sí vamos a proceder a la firma de este programa fiscal financiero 2023 entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y, por supuesto, el Banco Central de Bolivia. Les vamos a pedir, por favor, a nuestras autoridades, tomarnos una fotografía. Ahora sí, un, fir un fuerte aplauso, por favor, para esta firma del programa fiscal financiero 2023. Con este evento, voy a invitar a nuestro ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días, muchas gracias. Saludar a todos y a todas las que están presentes eh, en esta sala. Saludar también a nuestro presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojasulo. Saludar en el auditorio a nuestra viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ibet Espinosa Vázquez. Saludar a nuestro viceministro de Política Tributaria, Johnny Morales Coronel. Saludar a nuestro viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, señor Mamani. Saludar a nuestra viceministra del Tesoro y Crédito Público, Juana Jiménez Soto. A nuestro vicepresidente del directorio del Banco Central de Bolivia, Oscar Ferrufino Morro. A nuestros directores del Banco Central de Bolivia, Gabriel Herbas Camacho, Héctor Pino Guzmán, Diego Alejandro Pérez Cueto. A nuestro gerente general del Banco Central de Bolivia, Gonzalo Ticona. A, nuestros directores, a nuestro director general, ejecutivo de la ASFI. Renaldo Yura Segales, a nuestra directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras UIF, Pamela Troche Huanca, saludar a nuestros gerentes y subgerentes del Banco Central de Bolivia, presidentes directores de las entidades descentralizadas y bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a nuestros representantes de las organizaciones sociales, especialmente de nuestra Central Obrera Departamental a nuestros sindicatos, sindicatos mineros estatales, a nuestros sectores populares, compañeros constructores y a nuestros compañeros fabriles, a nuestros invitados especiales y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, a nuestros compañeros y compañeras de la prensa Pueblo de Bolivia. Me es grato manifestarles el acuerdo firmado con el Banco Central de Bolivia, nuestro programa fiscal financiero ya es una tradición dentro del, del andamiaje de la política económica desde que en nuestra primera etapa de gobierno, desde el 2006, nuestro modelo económico, social, comunitario productivo se va implementando. Y la implementación de este programa requiere pues de soberanía en las políticas y en las medidas que debemos ejecutar muy aparte de las que se van imponiendo por los organismos internacionales. El año pasado decía un político en abril, recuerdo el, por el 17 de abril, que en menos de dos meses estaría, estaríamos arrodillados ante el Fondo Monetario pidiendo un crédito. Eso es lo que decía ese político. Está registrado en los medios de comunicación. Le doy a uno dos meses, dijo, que el ministro de economía esté arrodillado ante el fondo pidiendo un crédito. Solo dijo en el mes de abril. De hecho, el modelo económico ha sabido capear este horizonte, estos nubarrones negros de la virulencia que está sufriendo el capitalismo con la crisis de precios elevados, alta inflación, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, y no habían pasado un año ya de la pandemia, ya estamos con fenómenos bélicos que están generando este, estos problemas, y la economía boliviana ha sabido, con la implementación de estas políticas soberanas a través del programa fiscal financiero, lograr mitigar y generar una estabilidad para el pueblo boliviano, porque cuando se produce un fenómeno inflacionario, se produce la redistribución regresiva más negativa que puede causar un impuesto que no se apruebe en ningún Congreso, que es la inflación. Bolivia está considerada como una de las economías que ha logrado sobresalir por el control de la inflación, cuando en cuatro décadas no se habían visto tasas de inflación por encima del 5% y en algunas otras regiones por más del, de, de, dos, de un dígito, o sea, dos dígitos de tasa de inflación, tanto aquí en la región como en muchas partes del mundo. Por lo tanto, es un logro del pueblo boliviano y de la aplicación de su modelo que estemos con tasas de inflación bajas. Este programa fiscal financiero 2023 nos plantea más desafíos para seguir en este tren de crecimiento económico, estabilidad de precios, inversión pública, reducción del déficit y sustitución de importaciones con industrialización, que va a empezar a dar ya sus primeros resultados plausibles y factibles, tangibles, en la presente gestión 2023. Permítanme hacer una pequeña presentación de los resultados del 2022 y donde perfilamos como proyección a las principales variables macroeconómicas para esta gestión 2023. Vamos a hablar rápidamente del desempeño actual de la economía, las políticas de demanda y oferta implementadas y de nuestro programa fiscal financiero 2023. En el desempeño de la economía tenemos datos al segundo trimestre, donde estamos creciendo 4-1, en la gestión 2021 crecimos 6-1, después del desastroso escenario de implosión de la economía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 De inflación. Además, hay que señalar un elemento importante. Muchos de los países vecinos, otras economías, tienen un esquema denominado metas de inflación. ¿Qué es las metas de inflación? Es un compromiso que firman los bancos centrales o las juntas monetarias de cada país comprometiéndose a llegar a esas metas. ¿Qué ha pasado en el mundo? Ninguno de ellos ha podido hacer frente a este ambiente de hostilidad económica, volatilidad e incertidumbre y no han cumplido la meta pactada, la meta acordada. Nosotros en el programa fiscal financiero, que es un programa soberano, que no requiere de ninguna imposición, proyectamos las variables, pero hacemos como un cierto compromiso interno con el Banco Central de luchar contra aumentos eh, fuertes que pueden darse en el nivel de precios de la economía, en el costo de vida. Hacemos todos los esfuerzos a través de políticas coordinadas, política fiscal, política cambiaria, política monetaria, para hacer frente a estos golpes, estos shocks externos que está sufriendo la economía nacional. Porque tomen en cuenta que la producción que se da en la economía nacional, quiere ser llevada por otros países. ¿Para qué? Para paliar las escaseces o los altos precios que están viviendo los vecinos. Por lo tanto, es un mérito que la economía boliviana haya logrado obtener una tasa de 3.12 en la gestión 2022, cuando en todos los otros países se han generado tasas por encima del 10% y ha generado protestas. Manifestaciones, dimisiones de ministros, ¿por qué? Por el, la disminución del bienestar en las familias de esos países. ¿Qué políticas hemos aplicado? Ustedes ya saben, políticas de demanda, hemos aplicado el reintegro al IVA, el impuesto a las grandes fortunas, el incremento al salario mínimo nacional, los programas, el programa nacional de emergencia para la generación de empleo, el re restablecimiento de la inversión pública como motor, está también los fideicomisos de apoyo a la reactivación de la inversión pública, FARIP, el fondo concursable para los municipios, FOSIP. En el lado de la oferta también está nuestro Cibolivia, que ha dado créditos exitosos al 0,5% para la sustitución de importaciones. Está nuestro fortalecimiento y reactivación de nuestras empresas públicas. Están los incentivos tributarios para traer bienes de capital a IVA cero y grabado en arancelario cero. Están los incentivos tributarios para la importación y comercialización de bienes de capital. La creación de un programa de apoyo al sector agropecuario, hortalizas. Está nuestro plan de reactivación del upstream en la área de lo, del sector de hidrocarburos, está el catálogo electrónico, compra hecho en Bolivia, la creación de nuestro programa Mujer BDP, la capitalización de las utilidades de la banca, nuestra subasta electrónica, que también ha sido premiada como una innovación electrónica en el en el gobierno eh, electrónico público. ¿Qué variables importantes consideramos en nuestro programa fiscal financiero 2023? una tasa de crecimiento de 4.86, una inflación a fin de periodo de 3.28, un déficit del sector público no financiero de 7.49, mucho menor al registrado en gestiones anteriores, la inversión pública de 4.006 millones y una variación de reservas internacionales positivas por 550 millones. Nuestro compromiso de ir reduciendo el déficit, de tener un 12,7 de déficit respecto al tamaño de la economía del PIB. Esto ha ido reduciéndose 9,3. Este año tenemos eh, en el programa un, una meta de 7,5 y estaremos ya anunciando los datos del 2022 con los que hemos cerrado el déficit y que de seguro van a estar cercanos a la meta que y a la proyección de déficit que nos habíamos planteado para el 2022. Con eso, como decía nuestro presidente del Banco Central, damos certidumbre a nuestros agentes económicos en términos de la política que va a llevar el Gobierno Nacional, enmarcada en nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo, con una coordinación estrecha entre el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para lograr conseguir, una vez más, un año donde... Otra vez, la, el frente externo va a mostrar una turbulencia amplificada con recesión, altas tasas de interés, probablemente una inflación disminuyendo ya, pero con los efectos negativos en el desempleo y incertidumbre a nivel mundial. Ya lo señalaba el eh, propio Nuriel Rubini, considerado en la profesión como doctor catástrofe. El fenómeno de la inflación se está queriendo convertir en un fenómeno coyuntural y es ahí donde la política gubernamental, la política fiscal monetaria vienen a darle un tamiz, un soporte a la economía nacional. Quiero agradecer a, al Banco Central, a las entidades que han ido coayubando en que se genere un ambiente de certidumbre durante la gestión 2022 y de seguro que vamos a necesitar el aporte de cada uno de ellos, como también del Banco Central y como dice nuestro presidente Lucho Arce, vamos a salir adelante. Muchas gracias. Ahora sí vamos a dar espacio a nuestros medios de comunicación, recordarles que las preguntas tienen que estar enmarcadas en lo que es la firma del programa fiscal 2023? Vamos a dar paso a Vilma Catari, ella es periodista de RTP. Buenos días, gracias, ministro de Economía. Buenos días, presidente del Banco Central de Bolivia. En este marco de mantener la inflación controlada en el país, ¿se garantiza la subvención de carburantes? ¿Cuánto se va a destinar más o menos este año? Y también para la subvención de alimentos para los bolivianos. Gracias. Muchas gracias, Vilma. Eh, nosotros dentro del programa, del presupuesto general del Estado y obviamente nuestro programa fiscal financiero, que está compatibilizado con nuestro presupuesto general del Estado 2023, contempla obviamente el margen de subvención. Estamos estableciendo un parámetro entre 900 a 1.000 millones de dólares para todo el programa de subvenciones, Esperemos que se vaya moderando la, la, el precio del petróleo en términos de ir disminuyendo y en ese contexto también el precio de la gasolina y el diésel también tengan una disminución eh, paulatina y que nos va a permitir también eh, tener un, una menor erogación que la de la gestión 2022 y que esto está en términos de la programación establecida dentro de nuestro presupuesto general del Estado, como decía, y de 2023 y también de nuestro programa fiscal financiero 2023. Gracias, ministro. Tenemos otra pregunta, esta vez es del periódico El Diario. La consulta la hace Daniel Gutiérrez. día ministro, eh, usted ya ha escuchado uh, la información internacional de que se anuncia una recesión en las economías grandes este año. Eso implicaría, la, va a disminuir la demanda de productos, en este caso Bolivia es principal exportador de materia prima. ¿Qué va a hacer el gobierno dentro de este programa fiscal si, digamos, la demanda de materias primas y las exportaciones no se comportan como en el 2022? Porque obvio que van a necesitar recursos para mantener la baja inflación y el crecimiento. Gracias. Bueno, ahí hay que desagregar qué parte de la demanda externa va a caer, ¿no? Si tú consideras que en términos de alimentos y energéticos el mundo va a tener que seguir demandando eh, estos, va, va a seguir habiendo una demanda externa para estos productos. Por lo tanto, eh, vamos a nosotros a ir monitoreando si hay una, un descenso de los mismos, pero... De seguro, pues, habrá otro tipo de caída de demanda de bienes de capital, automóviles, pero en términos de que el mundo tenga que seguir eh, alimentándose, va a haber todavía siempre una demanda de alimentos y energía. Este, estimado Daniel, yo complementaría a lo que acaba de señalar el ministro con un par de aspectos más. Creo que el modelo de desarrollo que viene implementando en nuestro país claramente establece dos elementos, dos pivots, voy a decir, por los cuales se sustentan el ámbito interno y el ámbito externo. De todas formas, nosotros prevemos en el programa que el sistema financiero, que es un elemento que coadyuva a fortalecer la demanda interna, va a preservar los niveles de liquidez suficientes. De esta forma, pensamos que todo lo que es la actividad productiva que se genera a través de, de las unidades económicas, grandes, medianas, pequeñas, que están en el área rural urbana del país, van a tener los recursos suficientes para poder encarar ¿no es cierto? cualquier shock externo y, por supuesto, el lado interno, mantener el ritmo de crecimiento que se ha previsto para la presente gestión. Entonces, creo que es importante tener presente este aspecto, una cualidad también particular que hace a nuestro modelo de desarrollo. No solamente funciona nuestra economía viendo lo que pasa afuera, también hacemos énfasis en lo que estamos haciendo al interior de la economía con las políticas de desarrollo, de industrialización, sustitución de importaciones que desarrollamos de manera permanente. Gracias, tenemos más consultas. Carlos Iporre, de Bolivia TV. Buenos días, eh, ministro. ¿Qué sector estratégico eh, será prioridad para esta gestión 2003 en la inversión de parte del Estado? Gracias. ministro. Bueno, el sector productivo es el sector estratégico. La agricultura va a tener eh, mucho empuje. Hay la empresa Beagro que va a y a tomar otra dinamicidad en este 2023. Está también nuestra, nuestro esquema de sustitución de importaciones, donde ya nuestra pequeña planta FAME de biodiesel va a empezar a dar los resultados, ahí vamos a tener un ahorro de 100 millones de dólares. Va a estar también el área de la minería, y para más o menos octubre de 2023 nuestras primeras láminas de acero van a estar siendo producidas, en el Mutun. así que es un año donde el sector productivo va a ser privilegiado está en el, en el presupuesto general del Estado como decía nuestro presidente, la demanda interna va a seguir siendo un motor clave para que la dinámica de la economía siga teniendo una performance, un comportamiento positivo y en ese ámbito también va a estar ahí la construcción como un sector también importante con la inversión en infraestructura, dando también su aporte, su apoyo a esta eh, dinámica económica que es, primero, darle fuerza a nuestra eh, a nuestra inversión pública, a la demanda interna, también la demanda externa ahí va a estar, eh, como respondí en la anterior pregunta, y la redistribución del ingreso, nuestras políticas sociales que van a seguir complementando y dándole la fuerza que eh, ha mostrado nuestro modelo económico en términos de los resultados logrados. Tenemos una última consulta y esta vez es desde ATV, la periodista Diana Doria Medina. Ministro, buenos días, por favor. Dentro de este programa fiscal, ¿cuáles van a ser los eh, tal vez tres pilares fundamentales para llevar adelante? el desarrollo de la economía como se ha llevado eh, durante la gestión 2022 y seguir dentro del progreso eh, de estabilidad. Si me permite también, eh, aprovechando la instancia, si se tiene tal vez algún dato aproximado sobre las pérdidas que está generando este bloqueo en el Departamento de Santa Cruz. Ministro, por favor. Gracias. Los pilares fundamentales del programa fiscal financiero siempre son la producción, la parte productiva. La inversión pública que va a haber en la gestión 2023 van a ser elementos claves. El crédito, como decía nuestro presidente del Banco Central, es un elemento muy importante de dinamicidad del sector económico, del sector comercial y productivo. Y obviamente ese control que hacemos para que la estabilidad de precios siga siendo un elemento ...para el bienestar de los bolivianos. Son los elementos centrales de nuestro programa fiscal financiero que nos dan eh, eh, nuevamente una, una trayectoria, una se perfilan como los elementos que queremos proyectar dentro de la economía nacional y que los agentes económicos de seguro van a tomarlo en cuenta para organizar también sus planes privados, empresariales y de actividad económica en la presente gestión 2023. Bueno, de esta manera hemos llegado a la parte final de la firma del programa fiscal financiero 2023. Gracias a mil a todos por su participación.